Voy a explicar ya al final, si usted puede señor director, ese video está... Eso fue en tiempo real, usted puede volver, si es el video nuevamente, pero yo voy a explicar los alcances del decreto para que la gente entienda que nosotros estamos, como son de las cinco provincias que más incidencia han tenido, pues yo voy a explicar todo el toque de queda. Miren, el decreto que emite el presidente de la República... El 504-20, después el 554-20 y el 684-20, relativo al toque de queda y sus modificaciones. ¿Qué dice ahora el último? El que el presidente pues emitió esta tarde, el 698-20, había mucha gente confundida, pero por eso la policía fue flexible hoy, porque el decreto salió apenas esta tarde. A las 4 de la tarde pudimos conseguir lo iban soltando, lo tenían como oculto, hasta que por fin se salió. ¿Qué dice el decreto? Que deroga los decretos que acabo de mencionar, este 698-20. La Dirección de Información de Prensa dijo lo siguiente. A partir de hoy, a las 6 de la tarde, tienen que cerrar todos los bares y restaurantes. No se pueden vender bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. O sea que hoy los que tenían una cena un poco más separada, los que habían ido a un restaurante, habían hecho una cita para cenar con su pareja porque era hasta las 9 el eh, toque de queda. Pues no pueden hacerlo, perdieron esa reserva, porque a las 6 de la tarde buscando evitar, porque estamos, nosotros nunca hemos tenido una maceta a tope que haya detenido el virus. nosotros siempre hemos estado en alzado. Ha habido momentos en que eh, se ha equilibrado un poquito más, pero siempre estamos en una tendencia ascendente. Lo único que nosotros pudimos disminuir fue la cantidad de personas que estuvieron muriendo como al principio por las complicaciones secundarias, o sea, el 80% de los que murió aquí tenía alguna relación directa con diabetes o con hipertensión. Eso se controló, pero ahora la ocupación de camas a nivel hospitalario y a nivel de las clínicas privadas ha vuelto a estar elevada. Las unidades de cuidado intensivo también y los niveles de positividad. O sea, nuestros niveles de contagio han estado siempre en un tope y no han bajado de ahí nunca. Por eso se han tomado estas medidas buscando esto. Yo, lo, yo lo, ayer lo prediqué y el presidente me complació y parece que se reunió con alguna gente pensante y eso es lo primero ¿Qué es lo otro que compete a nosotros la provincia de Duarte hoy el toque de queda para nosotros comienza a las 7 de la noche ¿cuáles son nosotros? el gran santo domingo santiago provincia de Duarte la vega y puerto plata se le va entonces a reducir dos horas ¿qué es lo único que tiene esto de diferencia? era lo que no había la gente entendido. Que va a haber una gracia si usted salió de su trabajo, si usted terminó de hacer su compra a las 6.45, si usted estaba en el salón arreglándose y el establecimiento tuvo que cerrar a las 7, la policía no va a meterlo preso porque usted va a tener en su vehículo libertad demostrando que usted va para su casa de transitarse hasta las 9. O sea que a partir de todos estos días para estas provincias, no se ha, de, no se ha dicho cuáles son los horarios, las regulaciones para las otras provincias, pero estas son las provincias que se han visto como foque en el que la pandemia ha ido creciendo y no ha parado nunca. los nivel de positividad no ha bajado, siempre ha estado alto. Y ese es nuestro problema. Nosotros no podemos decir que tenemos un rebrote. ¿Por qué? Porque Francia, Alemania, Estados Unidos tuvieron un momento en que bajó la pandemia. Entonces... Cuando bajaron, llegaron a una maceta, se equilibró, pero entonces volvieron a contagiarse. Entonces sí hay rebrote. Aquí lo que hemos tenido, una cadena ascendente de contagio. Repito, este decreto 698 lo sorprendió hoy a las 4 de la tarde a todo el mundo. Fíjense que la presidenta apenas acaba de hablar, la vicepresidenta Raquel Peña acaba de hablar ahora. Y usted va a tener los bares, restaurantes y todos los lugares, los muchachos que se la buscaban. Eh, vendiendo su trago, que se barre otro golpe a la economía, porque siempre lo que estamos pensando hasta este momento es que la economía es la que se afecta, ahora está viendo que si la, la salud vuelve para atrás otra vez, no se da nada valido el avance que tuvimos. ¿Qué se reguló en este decreto también? Provincia Duarte, La Vega, Puerto Plata, Santiago, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, el toque de queda se reduce a las 7. ¿Qué quiere decir el toque de queda? Si usted estaba acostumbrado a estar frente a un colmadón en el parque, viendo hay gente que incluso a las 7 de la noche se iba a correr al parquecito de la piña, que iba, que iba al estadio, que se reunían en la esquina de su casa a tomarse el trago, ya no puede porque el derecho de circular se restringe a las 7. Después de las 7, para la casa todo el mundo. Si usted está en, comprando, salió de trabajar... Le va a permitir que usted vaya en su vehículo. La libertad, lo que yo decía, de circular en el vehículo. Porque una gente puede querer ir a la farmacia de un pronto y comprar su medicamento y volver. Eso es. Entonces, eso es lo que se llama gracia. Ellos van a dejar la gracia hasta las 9. Y como siempre, como todos los días, hasta las 5. ¿Qué va a cambiar? Bueno, los sábados, domingos y días feriados. De 7 de la noche a 5 de la madrugada. Al igual que en las demás provincias, las personas contarán con una gracia hasta las 9. Que eso ya no lo teníamos. Usted sabe que el fin de semana ya a las 7 todo el mundo hay. Fíjense que yo le dije a ustedes que iba para la farmacia aquí faltando una media hora. Y que eran como 800 mil vehículos. Por, precisamente por el pánico la gente circulando. Ahora se va a tener los días feriados y fines de semana. Que el toque de queda, como siempre, es de 7 de la noche a 5 de la mañana, la gracia está a las 9 para circular en su vehículo y acabar de llegar a su casa. ¿Qué cambió? Bueno, Nochebuena 24 y 31, el toque de queda se va a aplicar en todo el territorio nacional a las 7 de la noche, todo el mundo en su casa para evitar la circulación, lo que pedimos. Vamos a ver si esto ayuda. Del dominicano a la fuerza parece que no ha entendido en todo estos nueve meses. De 7 a cinco de la madrugada en los lugares públicos y privados en uso público. Vamos a preguntarlo ahora, después que demos todos los alcances, que es muy excelente la pregunta. Todos los días, únicamente la gracia de transitar desde lugares privados hacia las respectivas residencias será hasta la una de la madrugada del día siguiente. Los días 24 y 31 él escogió su fiestecita, te fue a pasar cedo, salió de su fiestecita temprano a las 7, te va a tener hasta las 9 para llegar a su casa. Perdón, hasta las 1 de la madrugada, 24 y 31. Ya se estipuló lo que yo decía. La gente a partir de ahora va a saber cuántas personas por reunión. El Poder Ejecutivo dijo que en todo el territorio nacional las reuniones están no más de 10 personas. Yo puse ayer 15, recuerda. El Poder Ejecutivo la limitó a 10 en lugares públicos y lugares privados de uso público. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene un lugar privado en su casa y usted va a utilizar la marquesina para hacer una fiesta, un cumpleaños. El Poder Ejecutivo está diciendo que usted tiene la capacidad de 10. Si pasó de 10 personas, van todos presos. Me está diciendo que la capacidad son 10 personas en lugares públicos y lugares privados de uso público. El Poder Ejecutivo prohibió también que cuando usted está en un restaurante, en una mesa, no pueda haber más de 10 personas por mesa y que en el lugar no se sobrepase el 70% de la capacidad del negocio. Entonces yo aquí llamo a los matemáticos. Caben 100 mesas. Le está diciendo a usted que usted no puede tener más de 70 personas. Más de, 100, más de 70 personas, ¿verdad? Si es el mismo número, 70%. Bien. Entonces, esos son los protocolos que se han adoptado ahora. En todo el territorio nacional, repito, de 6 de la tarde a las 5 de la madrugada no se pueden vender bebidas alcohólicas. El uso de mascarillas obligatorio y el distanciamiento social ahora van a correr con multa y van a supervisar a la persona. La pregunta es a los señores del Poder Ejecutivo. Eso se va a hacer de noche. En el día el COVID no se contagia y en el día. No está esas limitantes, vamos a seguir en lo mismo. La supervisión de los policías, del Ministerio Público, si quiere acompañar, que debiera ser el que acompaña a la policía en estas labores para que no pase lo que ha estado pasando hasta ahora, tienen que ir a los establecimientos de día para ver si no están ocupando más de 10 meses, para ver si está usado todo el mundo mascarilla, para ver si están respetando el distanciamiento, para ver si no se le están permitiendo aglomerarse. En una mayor cantidad de personas que lo que se ha dicho aquí, 10 personas por mesa, no más del 70% de la capacidad del negocio. Ya a nivel nacional, la utilización obligatoria de mascarillas en lugares públicos, privados, así como los protocolos de distanciamiento. ¿Con qué se le va a sancionar la ley 4201, general de salud, el 8 de marzo, que podía llegar hasta 10 salarios mínimos y que te podía tener prisión? Tres meses de prisión preventiva. Entonces, entraron en vigencia. Eso fue un error. Estaba un poquito gravito, antoliano el del Poder Ejecutivo. Porque si esas medidas se anunciaban hoy, lo hicieron mal. Tenían que comenzar a entrar en medidas mañana. No hoy mismo. Porque la gente estaba circulando en la calle cuando se supuesto Y no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Debieron esto conformarlo, anunciarlo hoy en una rueda de prensa, la vicepresidenta que la que estaba encargada de esto, para poner ejecución a partir de mañana. Ya hoy oh, el mundo va a llegar. La gente está llegando ahora a su trabajo. Se ponía entonces. O entonces sea, había que preguntarle a la gente si está de acuerdo con esta nueva medida y si creen que esta nueva medida va a evitar que siga el crecimiento del contagio del coronavirus en República Dominicana. Hay que preguntarle a la gente yo entiendo que que si seguimos con la conducta como la tenemos hasta ahora y no hay una campaña de concientización o de concienciación, como quieran ustedes llamarle, no habrá una mejoría en el toque de queda en cuanto al resultado que se quiera obtener. El resultado, que no estén ahora tantas personas entubadas, que las unidades de cuidados intensivos UCI no estén llenas, que los hospitales no se vuelvan a saturar y estén llenos y que no exista capacidad para atender a las personas que se desbordaron cuando comenzó en marzo. Ese es el temor que hay ahora por afectividad festividad navideña, por eso se han puesto las restricciones en la circulación y en las libertades individuales como la de usted estar reunido, de reunirse, de asociarse. Entonces, espero que la gente haya entendido esta humilde explicación que le acabo de dar porque ahora mismo hasta los responsables míos, los diferentes pueblos me estaban llamando asustado. ¿Y cómo es verdad que comienza hoy? Nadie sabía esto. Entonces, Antoliano le había dicho el presidente, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señor presidente, eh, dice para que usted firme el decreto y que se ejecute a partir de mañana. Pero la sabia de la vicepresidenta anunció esto hoy con capacidad para hoy. No debió ser así. Bien. Mi análisis de esto está complaciendo en parte de lo que yo pedía